La conciencia entra en un estado relajado y pacífico. Nosotros, para practicar Chicón, necesitamos. Every day. Reunir, acumular chi todos los días un poquito. Necesitamos mejorar nuestra conciencia un poquito a poco, todos los días, todo el tiempo. So, you need a feel entonces, cada uno necesita pensar dónde está su conciencia. ¿Enfocada en qué está? La vida es una completud. Necesitamos enfocarnos en el momento presente course, de esa integridad. In Por supuesto que hay muchos niveles en esa completud. El nivel de conciencia oh, mm -hmm. es y también el nivel de la práctica en Mingyue necesita que primero la conciencia se enfoque en sí misma. Cuando la conciencia se enfoca en sí misma, aparece el estado de completud. Si la conciencia no se observa a sí misma, la conciencia se va a apegar, a dejar atrapar por muchas cosas, y la conciencia se va a separar de la integridad. Así que comenzamos por observarnos a nosotros mismos sin apegarnos a nada. Sin fijarnos en nada. Enfocarnos en nosotros mismos. Es diferente, en es diferente a enfocarse en otras cosas. Por ejemplo, es diferente a enfocarse en un dibujo o en una persona. Porque tu conciencia... Se encuentra vacía. Pure so pure no se puede enfocar en ese claro y estado And puro, ese estado puro y claro. Point. Y entonces debemos enfocarnos en ese punto, you en ese en ese estado claro y puro, es un puro, es un, claro, un estado muy claro y puro, sin ningún tipo de límites. Cuando tú tienes este estado, y te enfocas en el chi, en el chi interno, el chi externo universal se funden juntos sin ningún tipo de limitación. Entonces, si te enfocas en el cuerpo, cuando hablamos del cuerpo, debemos entender que el cuerpo es un cuerpo de chi. Our body form, this form, from being to Habitualmente cuando pensamos en el cuerpo, pensamos en la forma this del cuerpo. Pero, pero tenemos In que pensar our en our un cuerpo chi de chi. La conciencia en ese estado de integridad se funde con el universo, con el Chi universal, y ese es un estado de integridad. Pero al mismo tiempo sentimos que esa conciencia se funde con el espacio interior del cuerpo de Chi. ¿Por qué hacemos que nuestra conciencia se funda con el universo? ¿Cuál es el propósito de esto? Es la manera que la conciencia se una con el Chi del universo. Y... Al mismo tiempo, conseguir que la conciencia traiga el chi del universo al cuerpo y transforme el chi interno para hacerlo más abundante y hacer que ese chi interno se vuelva puro y que fluya bien. Al mismo tiempo, cuando la conciencia se funde con el chi universal, ese chi universal nutre a la conciencia, la hace más pura y más poderosa. Todos experimentamos ese estado ahora. Si nosotros no queremos mejorar la conciencia o transformar el cuerpo, nosotros no necesitamos, entonces, fusionarnos con el universo, en el universo ni pensarlo. Naturalmente nos fusionamos con él, pero no necesitamos pensarlo. Debemos tenerlo claro. Ahora nosotros sabemos. Que queremos mejorar el chi interno del cuerpo. Y ese es nuestro principal Entonces, propósito. Entonces, la conciencia debe fundirse profundamente con el cuerpo de chi y sentir que el chi, el cuerpo de chi, es el centro del universo. Conectamos con el universo, pero el centro está profundamente en el interior del cuerpo de chi. Así que lo experimentamos. Si tú, ten, si tú tienes este tipo de experiencia, el chi universal siempre estará fluyendo al interior y transformando el interior. Uh, incluso aunque pienses en abrir y practicamos abrir y cerrar. Tú continúas estando profundamente en lo más profundo del cuerpo y conectas desde ahí con el universo muy lejos. Así que poco a poco vas abriendo, abriendo, y aunque digo abrir, nos mantenemos enfocados en el espacio interno. No hay separación, esa es la totalidad del universo, conectando lo más profundo del interior con el infinito universo como una completud y el centro del interior del cuerpo de Chi es el centro del universo. Todo. Tú estás centrado en el interior. Muchas personas practican abrir y sienten el universo muy pacífico y muy tranquilo, sereno. Y eso es muy hermoso. Pero al final, de esa manera puedes nutrir menos, puedes reunir menos chi en el interior. Si la conciencia se centra en lo, profundo, en lo profundo del cuerpo de chi, el chi se hace abundante y más abundante. Y esto te puede ayudar a nutrir con el chi más armonioso en el interior el Chi de universal, más armonioso. Incluso aunque practiques mucho, de esa manera vas a obtener menos, a reunir menos Chi en el interior. Incluso cuando hagas más y más fuerte el Chi en el interior y hagas Kung se funda y se transforme. Pero al mismo tiempo se mantiene un nivel the de separación. Y lo más que hay dinero, lo más que te da es más. Si solo tienes un poco de dinero, lo mismo es que te da un poco de dinero. Ok. Ahora, eso es como tener mucho o poco dinero. Bien, ahora vamos a sentir que la conciencia pura se funde en el cuerpo. Hello, so I... Cerramos los ojos de conciencia en higher thesis. Nos enfocamos en el estado de completud de conciencia y full one merge with the body keeper transform the body keeper si queremos perdón transformar el cuerpo profundamente, debemos fundirnos profundamente en el interior a través de un nivel de conciencia de alto, muy alto. ¿Qué es un nivel de conciencia alto? Es una conciencia muy relajada, muy enfocada, muy pura, y muy pacífica. Si la conciencia despierta, ese es el más alto nivel de conciencia. Experimenta todo directamente. Nos relajamos. Si practicas durante una hora, You use a high level consciousness. And Algunos the métodos. Level consciousness. The si tú usas un alto nivel de conciencia o different. un bajo nivel de conciencia, los beneficios son muy diferentes. En un nivel bajo de conciencia no eres suficientemente consciente no estás muy enfocado hay separación y hay muchos pensamientos que dispersan que distraen no. incluso emociones negativas que pensamientos negativos, el interior se llena de conflictos y luchas. Ese es un nivel de conciencia bajo. Y aunque practicas desde ese nivel, tú también movilizas el chi, por ejemplo, cuando practicas la forma cuerpo-mente. The transformation is not very deep. Practicas, pero la transformación no es muy profunda y la información del interior de tu cuerpo no es demasiado positiva. Hay un poco Si es como en tu chi, o en el chi también ayuda. Si esto sucede de esa manera, el cuerpo de Chi también tendrá conflictos. Y por eso es que nosotros enfatizamos entrar en el estado de conciencia pura, en la conciencia despierta, a entrar en el estado Ming-Yue. Primero, primero practicarlo. Creo que todos están comprendiéndolo. El maestro de nuestra vida primero debe entrar en su mejor estado. Si el maestro de nuestra vida tiene problemas, entonces no actúa de buena manera. Es como cuando la conciencia está en un estado de enfado con todo. Y todo el cuerpo en el interior, los órganos internos, los tejidos, los órganos de los sentidos. Como si, como si fueran la, la tierra profunda, el país profundo con problemas. <tose> Y en cambio, pues los países se manejan bien, las tierras se manejan bien a un nivel de conciencia. Pues todo se mantiene en equilibrio porque esa conciencia es muy sabia y es muy poderosa y estable. Si hay confusión en el representante de determinado país, pues entonces todo se va a expandir a los otros países y lo va a llenar de problemas. So everybody Todos ahora nos enfocamos en la conciencia pura. Decimos Shen Shi. the Sentimos el maestro interno. Nos enfocamos de una forma muy relajada en el interior. Cuando el maestro está en el mejor Estado va a todo el cuerpo, al país interno. Observando el interior, cuando observas el interior, la información um, información. Para Tú ya estás llevando la información más bella y pura a ese espacio y estás generando una transformación. Y la conciencia pura está llena de compasión. Uh, like the emperor. The emperor es como la vida del emperador. Si el emperador está es muy sabio, la conciencia, su conciencia es muy poderosa. Al mismo tiempo, el emperador en su interior es compasivo, con un corazón puro. Y entonces consigues muy buenas cosas. Observamos el espacio interior de la cabeza. Nos sentimos en el mejor estado. Y cuando vas a cualquier espacio, realmente ya está realizada la transformación. Si da la información, bien. Y si la conciencia no da la información, también está bien. Porque tu estado de conciencia... Realmente es la mejor información, ya es la mejor información. Tú ya estás brindando la mejor información a ese lugar. Si tú das información, también está bien. Si tú piensas haolá ja y sientas y experimentas el estado haolá, ja ja no, solo te mantienes en ese espacio durante largo tiempo. Si te mantienes así, te fundirás And profundamente con ese espacio a un And nivel muy sutil. Ahora nos mantenemos en el espacio interior de la cabeza. Space, you continue to refine yourself. En ese espacio continúas purificándose a ti mismo y todo se vuelve cada vez más y más puro. Naturalmente iremos a un nivel más sutil en el espacio interior de la cabeza y la transformación será más profunda. No hay ninguna prisa. También puedes observar rápidamente el cuerpo en el interior parte a parte. De esa manera, <tose> es un poco... Es menos sutil. Así que ahora poco a poco el espacio, va al espacio interior del cuello, purificando todos los espacios y las células y fundiéndose profundamente. Podemos sentir el espacio interior muy profundo, muy relajado. Vamos a través de los hombros y los brazos, el espacio interior. Merge, The space deeper, deeper. La conciencia se funde con el espacio interior de los brazos profundamente. Okay. Observamos el espacio interior del pecho, el interior de los pulmones. Heart. Corazón, el espacio interior de las mamas. Todo el espacio interior del pecho. Solo nos mantenemos dentro. Nos mantenemos en este estado y nos relajamos. Tú solo debes sentir una pequeña intención. La intención es observar ese espacio, claramente fundirte con ese espacio profundamente. Sin usar ningún tipo de fuerza. Si tienes esta intención, solo te mantienes ahí y la in intención hace que la conciencia vaya profundamente al interior. Si la conciencia es muy fuerte, demasiado fuerte, quieres ir profundamente al interior, pero la conciencia se vuelve tensa y tu observación va a quedar en un nivel más denso, más Entonces, muy, muy menos sutil cuando lo haces de una manera muy ligera e incluso olvidas la intención y solo te mantienes ahí, y ese espacio se volverá claro y consciente. La conciencia se funde con el cuerpo de Chi a un nivel muy sutil. Y esto es muy importante. Es una práctica muy esencial. Hasta que sientas que ese espacio es tu propia conciencia. Hasta que sientas que tu cuerpo se vuelve consciente. Observamos el espacio interior del abdomen. Una conciencia pura va a través del páncreas. Nos relajamos. Solo nos mantenemos ahí. Nos enfocamos en el páncreas, nos relajamos. La conciencia pura se enfoca en sí misma, en su, claro, en su estado puro y claro. El espacio del páncreas también se vuelve claro. Observamos y nos fundimos con la vejiga, con el hígado y la vesícula biliar. Nos relajamos completamente. Y el chi, todo se convierte en chi vacío. Vacío, y el espacio es muy claro. claro Como es tan claro, decimos vacío, más no vacío. Observamos el vaso, Deeper, deeper. Más y más profundamente. Observamos los riñones. Observamos el estómago los y los intestinos. Se funden en el espacio y se relajan. Relajados. Cuando nos relajamos suficientemente, sentimos que en ese espacio el chi se vuelve vacío. Y poco a poco sentimos que ese espacio está en nuestra conciencia. La conciencia se vuelve muy relajada, muy pura observamos si nos fundimos en el sistema reproductor, en la vejiga, si nos relajamos suficiente, Sentimos que la conciencia está descansando y durmiendo. Observamos, vamos a través de toda la columna vertebral vértebras cervicales vértebras torácicas lumbar, vértebras lumbares, vértebras lumbares. And caderas coxis Toda la columna vertebral se vuelve vacía, se vuelve a un estado consciente y despierto. Se vuelve conciencia pura. La conciencia va a través de los glúteos. Articulaciones de la cadera, piernas, muslos, vacío, yendo cada vez más, más profundo, todo el espacio profundamente consciente. Todo el cuerpo está en estado de conciencia puro. Nos relajamos. Vacío. In the whole, this is the best. En todo el your, cuerpo de Chi your consciousness sentimos que en ese espacio your, que la conciencia está en todas awakening. partes y en todas partes todo está despierto. So this is the Esta es la completud de conciencia despierta. Nos mantenemos en el interior. El espacio interno se expande. Siéntelo. La conciencia pura gentilmente se expande. Se expande. abrí desde lo más profundo del interior se abre nos mantenemos sintiendo la conciencia pura la conciencia despierta abriéndose, nos fundimos con toda la conciencia universal. Open, inside, then, Cuando abrimos sentimos okay. que el interior de lo más profundo es un espacio infinito abriéndose. En lo más profundo se está abriendo continuamente. No es solo una capa abriéndose al universo, es la completud, okay. la completud que se abre es el la completud del espacio tiempo abriéndose continuamente. Okay. La totalidad del, del universo se abre y nos mantenemos experimentando lo más profundo del Cuerpo de Chi, el Cuerpo de Chi se funde con el universo. Pero nos mantenemos sintiendo que en lo más profundo del interior es el centro del universo. Manteniendo este esta completud centrada y despierta, este estado. Ahora vamos a ponernos de pie sin perder este estado. Y luego mantendremos este estado en toda la vida, en toda la vida cotidiana. We are the pure way we live the consciousness in entirety. Sentimos la completud de la conciencia muy pura y muy ligera. Separamos los pies. Sostenemos una bola de chi. Hand, Mantenemos ese estado interno profundo, ese vasto y puro espacio interno. Sostenemos una bola de chi frente, frente del cuerpo y bajamos un poquito el cuerpo. La Sentimos que la conciencia pura se el funde vino, con el espacio el interno, con una sonrisa y con amor universal. Experimentamos qué profundo, qué fino. Ah, oh, big. ¡Qué grande! Es el espacio interno. Very, very es muy, muy profundo. Oh, big. Like, uh, muy grande, sí, sí. el espacio interno es muy fino, muy puro, muy claro. Is El espacio interno es muy, muy grande. You have the of the to best. Siente que puedes sentir no la sensación de ese espacio grande. Pero no tiene forma, no tiene límites, es grande, límites, no tiene límites, es grande como el mismo universo. Relajamos. The professional sleep, durmiendo, sin dormir, is a very gentle, gentle and small breathing. Siente una respiración muy profunda, muy suave, muy lenta, y muy fina. Siente que el cuerpo infinito de Chi está respirando amablemente, profundamente. Despacio. Oh. Relax. When you breathe out when you exhalamos your consciousness. La conciencia pura dice el sonido shui, silenciosamente. Transforma sí, sí, sí. todo el espacio de chi del cuerpo se transforma. Decimos sí, silenciosamente. Sentimos la conciencia en todo el espacio interno. Se hace pura, muy pura y al mismo tiempo el chi en el espacio también se vuelve puro. decimos experimentamos cada tiempo el sonido sí claramente en la completud infinita Cuando, cuando inspira, siente muy profundamente y todo el chi universal viene a lo más profundo del espacio infinito interno. En la práctica de Chikung, nosotros practicamos la conciencia pura. A un alto nivel, continuamos practicando desde la conciencia pura. Nos mantenemos. At the beginning, it brings pure consciousness. More, it could be the whole body transformed At the beginning, we practice that the with the body, transforming the a high level, we with the the body y realizando la transformación. Consciousness. La conciencia de alto transforma nivel transforma yes. el cuerpo de chi, se funde con el cuerpo de chi profundamente. Until hasta que sentimos que todo el cuerpo de chi es la conciencia pura despierta. despacio, de desde lo más profundo del espacio interno, la conciencia, la completud de conciencia se abre. La completud es muy, muy es ligera, esto. muy pacífica. Uh -huh. es muy, muy profundo El chi universal viene al interior desde todas direcciones sí. Mm hmm. All mm -hmm. Todo el espacio de chi del cuerpo está en el estado, sientes el estado de conciencia, despierta, relajado. It feels how pure and is inner space uno siente qué profundo y qué puro es ese espacio interno mm. Relax. Respira profundo y suavemente. siente el Chi universal a lo más profundo del espacio. El Chi se va haciendo cada vez más y más fuerte. Cuando exhalamos, déte lo más profundo. Piensas. Mm. Pues, Piensas. Pues, decimos silenciosamente. Elevamos Pai Hui. Nos servimos despacio. La conciencia se funde con todo el cuerpo de chi. Muy, muy bien. Sí. Cerramos los pies unidos en el chi. Y Elevamos el chi. Sentimos el espacio pura de la conciencia elevando el chi. por encima de la cabeza, Respira. vertemos el chi, relajamos. nos relajamos, la conciencia pura va a través del tan, tien superior, el... vacío, Va a través del espacio interior del cuello vacío va a través del espacio interior del tanto medio vacío Va a través del espacio interior del tan tien, interior, inferior, vacío. Va a través de las piernas, vacías. Tiramos las manos, sí, sostenemos sí, sí, la bola de chi. Sí, sí. Y elevamos la bola de chi, elevamos los brazos en ese espacio vacío de la tierra, elevamos el chi de la tierra. Sí, sí. hasta por encima de la cabeza, vertemos el chin, a través del tantien superior, cuello tanti en medio tanti en inferior Tantí. cubrimos tu chi Inside, Sentimos en lo más profundo el espacio despierto del universo haciendo una respiración muy profunda. Dejamos las okay, manos a los lados, uh, abrimos uh, los ojos de espacio. Yeah, nosotros podemos siempre mejorar nuestro estado de conciencia pura. Y esa conciencia de alto nivel pura va siempre al interior cada vez más profundamente. Y esto es lo más importante para la transformación. Cuando va suficientemente profundo en el interior. Un día siente que la, que la conciencia la siente que puede controlar todos los niveles internos. Y entonces cuando das información, súbitamente transforma el cuerpo directamente desde la información de tu conciencia. Cuando da la información al mismo tiempo sucede la transformación. Y tú puedes sentir que el cuerpo desaparece. Y de repente los otros pueden dejar de verte porque has desaparecido. Y eso es porque el cuerpo se ha vuelto, el cuerpo de chi se ha vuelto luz. Porque, um, the, it your consciousness, information, or is y esto sucede porque uh, el cuerpo de Chi y la información de la conciencia se vuelve uno. Y cuando se vuelven uno, la información y la realidad también question. se hacen una, sin ningún tipo de separación. So Muy Esto es un nivel de Kung Fu muy importante en práctica. Ustedes tienen esas habilidades. Bien. Gracias a todos.